Growth Hacking son técnicas de marketing online basadas en altas dosis de creatividad, de buscar soluciones diferentes a los mismos problemas. Un pensamiento analítico muy profundo en el que buscamos siempre eh, aquellos aspectos que pueden mejorarse. Lo, el conocimiento de las métricas web de Google Analytics y de su uso eh, para buscar siempre qué es lo que hace el cliente cuando visita nuestra web y de esa forma eh, ir mejorando el proceso de conversión en cada uno de los pasos. Y los test AB, que es buscar pequeños cambios en el diseño que mejoren las, los ratios de conversión de todas nuestras páginas web. Los hacker utilizan las redes sociales y el marketing viral para aumentar el grado de visibilidad de, nuestro, de los proyectos y mejorar los ratios de conversión. Con el marketing viral y las redes sociales lo que consiguen es mejorar mucho el marketing eh, que se realizaba antes en medios tradicionales y los porcentajes de éxito de los proyectos. La metodología que se utiliza en el Growth Hacking se basa en lanzar al mercado lo antes posible una versión del producto aunque sea en una versión beta, aunque sea en una versión de prueba pero para obtener resultados reales de la percepción que tienen los clientes y del éxito que tienen y qué es lo que demandan así analizamos esos datos, analizamos qué es lo que hacen los clientes que lo prueban qué opiniones tienen y mejoramos cualquier aspecto del producto rápidamente de esa forma se gana tiempo a la hora de eh, mejorar el producto y no hay que esperar a tener el producto completamente terminado para poder lanzarlo. Casos de éxito en los que se han utilizado técnicas de Growth Hacking son eh, Dropbox, Instagram, Pinterest, cualquier startup en estos momentos, cualquier proyecto de startup en estos momentos, está utilizando técnicas de Growth Hacking para mejorar eh, los resultados del proyecto.